Sí, mi amor, tranquila, eso lo hacemos mañana. Bueno, voy a descansar, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Me querés? Sí, mi amor, te quiero. Buenas noches. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, amor, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿En serio me querés mucho, mucho, mucho, mucho, mucho? Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mi amor. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¡Hasta!